Bueno, espero que les haya gustado mucho ese video que acaban de ver, lo hice con mucho amor y mucho esfuerzo. Fue un poco frustrante por momentos. Bueno, lo que les voy a contar ahora es básicamente cómo lo hice, muy resumidamente, qué luz usé y qué lentes usé y cómo lo pensé. Pensé en hacer un jugo de naranja. ¿Por qué? Porque es algo súper básico y que está buenísimo como encontrarle la vuelta y hacer algo divertido de lo que es exprimir una naranja entonces nada eso fue lo primero pensar bueno voy a hacer esto cómo lo hago me basé en un video de Daniel Schiffler y Peter McKinnon que son dos filmmakers que me gustan mucho que lo que ellos hacían era café, yo lo hice con naranjas eh, más o menos escribí el guión de cómo lo iba a grabar qué planos iba a hacer, fui escribiendo como parte por parte para cranearlo y que las, las ideas que tenía no se me vayan bueno, el lente que usé fue Ni más ni menos que un Nuo de 35mm Como verán Amo este lente, o sea Me parece un lente genial porque es súper luminoso El foco automático funciona muy bien Y otro lente que usé eh, Fue un Canon Canon 18-55 Que te viene con la cámara Y está buenísimo Es una masa y te salva de muchísimas cosas El 1855 55 Lo usé para casi todo el video um, y el 35 milímetros John Nubo lo usé más que nada para el primer plano donde abro y cierro el cajón Puse como luz principal un softbox alternativo que compré en Kill Store, una tienda en Chile, el cual difumina la luz y lleva 4 ampolletas de 5500 grados, o sea una luz blanca. Es una muy buena fuente de luz porque no genera sombras duras. Decidí no poner una luz de relleno porque el plano con la luz principal sola se veía muy lindo. Atrás puse un reflector 5 en 1 con el lado negro para eliminar el reflejo de los vídeos. Bueno, a la hora de empezar a grabar el vídeo lo que hago es explicarle al actor qué es lo que tiene que hacer, de qué forma y vamos probando velocidades, tiempos y movimientos para ver qué es lo que queda mejor. Esta vez probé hacer algo que hace un filmmaker que me gusta mucho que se llama Daniel Schiffler que es mirar el clip que grabé en el mismo momento para ver si queda bien, no queda bien, lo vuelvo a grabar o puedo seguir al próximo plano. Costó un poco esta parte porque lo que tenía pensado no sirvió, entonces empecé a probar con otras cosas, por ejemplo, que la actora haga malabares con las naranjas y después las apoye en la mesa. Estuvimos mucho tiempo intentando eso y terminó sin servir porque era muy difícil. Lo que se me ocurrió después fue que tire solo una naranja al aire y que baje las tres juntas, que igual costó también, pero fue más fácil y logramos un buen resultado. Para el siguiente plano que era donde íbamos a cortar la naranja, lo que hice fue ponerle la correa de la cámara porque me generaba poder moverme con más estabilidad. Bueno, si te gustó este video, por favor dale like. Espero que te haya servido muchísimo, que puedas hacer un video como este o distinto o que te motive a hacer algo, ya sea un video o una foto. Y si quieres ir viendo más videos como este, suscríbete a mi canal. Me ayudas muchísimo suscribiéndote a mi canal. Así que nada, eso chicos, nos vemos.